¡Hola gente! Bienvenidos nuevamente a un episodio sobre Flutter. En el capítulo pasado estuvimos trabajando sobre la pantalla de una tabla de Skate, de este diseño que estamos trabajando de Dribble y la idea hoy es trabajar sobre la lista para, en un tercer episodio, trabajar sobre la transición entre ambas pantallas. Esta lista, si bien a priori parece algo fácil, tiene un par de desafíos que tenemos que trabajar. Si observan con detalle, cuando la lista se mueve, las tablas giran en el sentido en que se está moviendo la lista, por lo tanto vamos a tener que ver cómo replicar ese pequeño efecto. La manera en que vamos a trabajar en este episodio es primero vamos a hacer el layout básico de la lista con cada una de las tablas, luego vamos a ver cómo poder calcular el color del fondo de cada elemento en base a la imagen que, que tiene la tabla de manera que tenga un poco más de sentido y no tengamos que andar cargando por ejemplo en una base de datos para cada imagen cuál es el color de fondo y por último vamos a trabajar en esa animación que hace que cuando scrollemos la lista los elementos adentro giren levemente así que explicado eso lo único que nos queda es meter manos en el código nuevamente para trabajar con un poco más de libertad acomodé las ventanas de manera tal de poder ver el diseño, nuestra aplicación y el código todo a la vez vamos a empezar creando un nuevo archivo que se va a llamar skateshop que va a ser el que va a tener toda la estructura de la lista y dentro de este archivo vamos a crear nuestro widget para alojar la lista vamos a iniciar con un stateful widget porque ya sabemos de antemano que vamos a tener que manejar animaciones y para eso necesitamos poder cambiar el estado de nuestro widget y seguramente tengamos que hacer algo para detectar el scroll lo cual también requiere un Stateful Widget. además vamos a hacer que la aplicación empiece con esta clase y vamos a importarla, vamos a cambiar nuestro container por un scaffold y a partir de acá vamos a construir nuestro body, como ya dijimos queremos hacer una lista vamos a ignorar la, la barra de aplicación por ahora que no es la parte importante por lo tanto vamos a tener una lista y esta lista va a tener varios hijos a cada uno de estos ítems los vamos a llamar SkateItemWidget y vamos a crear un stateless widget con ese nombre. Para armar la lista, lo que necesitamos es que cada uno de estos elementos tenga un string que sea el título o el nombre del board, digamos, va a tener una imagen, luego va a tener un precio y por último va a tener un color de fondo. Agregamos un constructor y ahora sí podemos construir nuestro ítem. Vamos a generar todos los ítems con sus atributos para completar los datos de estos vamos a usar el la único imagen la única imagen que tenemos que sería poner el título como Slime Monster es nuestro board 1.png los teníamos agregados acá del capítulo pasado, vamos a pasarle un precio de $200 40 dólares y por último el background color que va a ser el blue accent así como estos tenemos 6 boards simplemente para tener un modo de diferenciarlos vamos a cambiar los colores de fondo por cosas aleatorias hasta que implementemos toda la lógica salvamos y todavía no vemos nada por lo que tenemos que empezar a trabajar en un elemento en particular vamos a empezar definiendo que este container tiene el color que nos pasaron de fondo y diciendo que tiene un alto de 250 puntos. Ahí ya empezamos a ver que tenemos una lista y que la podemos scrollear y cada una tiene su propio color. Este container va a tener un child que va a ser el elemento que está acá dentro. Este elemento tiene toda la pinta de una columna porque tiene un elemento debajo del otro sin embargo, cuando vemos la animación, el elemento del medio tiene una sombra y esa sombra podría llegar a ponerse sobre algunos de los títulos. Por lo tanto, eso nos puede llegar a dar una idea que en este caso, en lugar de usar una columna, es mejor usar un stack donde tenemos los títulos posicionados arriba y abajo en el centrados y en el medio de todo el widget tenemos la imagen pintándose arriba de todo. De esa manera, si la imagen rota y la sombra se desplaza, la sombra podría pintarse arriba de los títulos teniendo un efecto mucho más bello que teniendo una columna donde cada elemento no puede salir de su celda por eso vamos a usar un stack este stack va a tener un elemento de tipo texto que va a ser el título luego va a tener otro texto que va a ser el precio fíjense que acá no estoy respetando el orden de la pantalla porque lo que yo quiero es respetar el orden de la, del dibujo, del dibujado entonces dibujo primero los textos y en el stack arriba dibujo la imagen. Y por último voy a necesitar una imagen que vamos a leer la de los assets con el imagepad. Ahora para pasar las imágenes nos está faltando acá decirle que las tiene que leer de barra assets. Y ahora sí vamos a salvar y vamos a ver qué va pasando. Como vemos el primer objetivo que es que el, la tableta se dibuje arriba de los textos se cumple, pero el primer problema con el que nos encontramos es que nuestras imágenes son verticales y acá en el diseño está horizontal lo que haríamos normalmente o lo que podríamos llegar a hacer de manera fácil es duplicar las imágenes y tener una en cada versión lo cual es medio molesto porque para cada tabla tenemos que hacer dos sets de imágenes por lo tanto lo que vamos a hacer primero es decirle a esta imagen que en realidad no la queremos vertical sino que la queremos rotada. Para eso hay un widget que es el Rotated Box. Que nos permite rotar una caja completamente. Y esta rotación se hace en base a cuántos cuartos queremos girar. Entonces supongamos que giramos un cuarto. Ahora la imagen giró en sentido horario un cuarto a la derecha. Si miramos el diseño debería estar girado mirando hacia la izquierda por lo tanto si giramos tres cuartos la imagen ahora mira en el sentido correcto pero ahora lo que nos está pasando es que está todo muy pegado a los bordes por lo tanto tenemos que separar un poquito las cosas y para eso podemos agregar un padding de 32 antes del stack. y ahí las cosas se empiezan de a poquito a acomodar. Ahora que tenemos la imagen rotada lo que vamos a hacer es ordenar un poco las posiciones de las diferentes cosas. Esta imagen la queremos centrada por ejemplo y queremos acomodar los textos de arriba y de abajo como esto es un stack podemos poner en un positioned, el título lo queremos que tome toda la franja de arriba es decir de derecha a izquierda y que esté anclado al top y en el caso del precio queremos hacer algo parecido pero anclarlo abajo de todo salvamos y ahora nuestros textos aparecen en sus ubicaciones correctamente para centrar el texto podemos definir cuál es la alineación y decirle que va a ir centrado. Lo mismo en el otro texto. Como me parece que es un poco alto cada ítem, vamos a bajarlo a 200. Y todo debería acomodarse sin ningún problema. Vamos también a darle un estilo al texto. Vamos a empezar poniendo que el color es blanco. Que tenga un espaciado de 10 y que sea negrita. O por lo menos un poco negrita. Vamos a replicar este estilo en el otro texto. Y ahí nos queda nuestro widget deberíamos sacar el espacio que agregamos de más ya que no queda lindo y ahí queda un poco mejor. Obviamente empiezan estos problemas de que el color blanco arriba del amarillo no se ve, por lo tanto es un buen momento para trabajar en un feature que busque cuál es el color predominante de cada imagen y con eso puede calcular cuáles son los colores de fondo y de las letras. Para eso vamos a usar este plugin que nos permite obtener colores a partir de una imagen tanto en Android como en iOS utilizando algunas herramientas nativas que tienen cada plataforma. Es muy fácil de usar pero vamos a tener que hacer algunos cambios a la estructura de nuestra aplicación. Vamos a empezar instalando nuestro paquete y a partir de ahí trabajando con el código. Para instalarlo lo vamos a poner en nuestro pubspec.yaml y vamos a darle a PackagesGet. Una vez que está instalado, podemos venir a nuestro shop e importar la librería palette generator Esta librería funciona de la siguiente manera. Vamos a agregar un método de llame initState primero y acá vamos a llamar a initialize colors y a este método vamos a decirle que retorna un future ahora vamos a ver por qué vamos a decirle que es un método asincrónico y vamos a tratar de leer los colores de la primera imagen esta librería de palette generator lo que tiene es una clase que se llama justamente palette generator y tiene varias imágenes podemos generar una paleta a partir de varios colores y nos va a decir cuáles son los predominantes podemos hacerlo a partir de una imagen o a través de un imagen provider. La diferencia entre usar from image and image provider es que Image es un widget, por lo tanto, nosotros podríamos haber descargado una imagen de internet y estar mostrándola en pantalla y a partir de esa imagen calcular la paleta de colores. Lo que queremos usar nosotros es el image provider porque vamos a leer una imagen de, de los assets. Si entramos a ver este método, vemos que devuelve un future. Es por eso que acá creamos un método asincrónico para poder trabajar de manera más cómoda. Le vamos a decir que queremos una imagen que está en los assets que se llama asset/board1.png y esto lo podemos guardar. Si nos fijamos devuelve un future de palette generator en una variable que se llame colors, por ejemplo. Y como estamos dentro de un método async acá podemos usar await para esperar que este método termine de manera sincrónica y guardar los datos en esta variable. Si ahora sobre esta variable queremos ver atributos tienen, vemos que hay un montón de atributos terminados en color que son los que nos interesan a nosotros. Entonces, por ejemplo, nos devuelve cuál es el color dominante, cuál es el color oscuro apagado, cuál es el color oscuro vibrante, cuál es el color vibrante, cuál es el color claro eh, apagado, y cuál es el color claro vibrante o brillante según como lo quieran pedir. Tiene un iterador para recorrer por todos los colores, después tenemos como el color apagado, la paleta de colores. Tenemos muchas opciones para jugar de dónde sacar el color que queremos mostrar. Hay que tener en cuenta que estos estos pueden ser nulos, pueden no, no saber calcularlo en una imagen muy oscura, es probable que no nos dé colores brillantes, o en imágenes muy blancas no nos dé colores oscuros, por lo tanto hay que hacer chequeos antes de utilizarlos. Nosotros vamos a trabajar con el color dominante, que es como una versión donde siempre vamos a tener color. Porque si la imagen es muy oscura, siempre va a haber un color oscuro dominante. Y si es muy clara, siempre va a haber un color claro dominante. Pero esto no es un color, sino que tiene varios colores adentro. Tenemos el color dominante. Ya nos da calculado un posible color para usar como cuerpo de textos. O de color de títulos, cosa que... No tengamos que andar adivinando o calculando nosotros un color para que no pase acá como el amarillo y el blanco. Por lo tanto, con esta Palette Generator, de manera muy simple, vamos a poder analizar estas imágenes y sacar datos. Es por eso que ahora lo que queremos hacer, en realidad, es este background color, lo queremos calcular. No queremos tenerlo hardcodeado, por lo tanto, queremos poder calcular todos los datos estos a partir de las imágenes. En esta función de inicializar, inicializar colores lo que vamos a hacer es crear una lista con todas las imágenes y luego para cada una de estas imágenes por un lado queremos saber cuál es el nombre de la imagen es decir el pad que se va a leer vamos a decir que es assets barras el nombre de la imagen luego vamos a querer los colores de ese Imagepad y por último vamos a querer guardar todos estos datos en una nueva estructura vamos a crear una clase que se llama Skateboard y por ahora que nos importen va a tener dos cosas por un lado va a tener el pad de la imagen que se tiene que mostrar y por otro lado un palette color que define cuáles son los colores de esa imagen generamos un constructor y acá podemos decir que tenemos una lista de Skateboard que empieza vacía y luego vamos agregando nuestros Skateboards, Imagepad y el Colors y el Colors queremos quedarnos solamente con los dominantes si salvamos no va a cambiar nada ya que esto se está ejecutando en background por lo tanto lo que nos convendría tener ahora es en nuestro estado una lista de nuestros skateboards y vamos a decir que empieza en null. por lo tanto si nuestro dato es nulo no podemos dibujar nuestra lista por lo tanto vamos a devolver un indicador de que estamos cargando los datos para que coincida con los colores de fondo tenemos que usar un scaffold y este sería el body. Ahora en nuestro init de state estamos cargando las, la lista de skateboard. Por lo tanto luego de calcular todos los colores podríamos hacer un return de esa lista. Entonces nuestro future ahora lo que hace es devolver un future de lista de skate. Eso nos va a permitir que en nuestro initialize nosotros podamos usar el den que va a recibir una lista y llamar a setState para decir que nuestros datos es igual a la lista que recién calculamos. Si volvemos a ejecutar la aplicación deberíamos ver el initialize por un corto periodo de tiempo y luego ver la lista como lo estábamos viendo al principio. Ahí quedó toda la lógica de cargar los datos por lo tanto ahora podemos eliminar todos los ítems que teníamos y calcularlos a partir de nuestra lista que está en data. Como ya nombré en un video pasado de las novedades de Dart, acá podemos usar dentro del children el nuevo for, es decir que para cada skateboard en data generar un widget para ese skate. Si no vieron el capítulo donde hablamos de los nuevos operadores para generar UI en Dart les dejo el link acá arriba. Acá lo que queremos hacer es pasarle del board la imagen y vamos a pasar solamente por ahora para ver cómo queda de los colores el color principal que es el color dominante salvamos y mágicamente pueden ver cómo el color del fondo tiene una relación con su contenido el primero es un celeste acá hay mucho verde y lo pone más oscuro el tema de la carta influye mucho domina mucho en, el, en esa imagen acá se va para los verdes por, por los árboles acá se va al, al azul oscuro por la noche y el mar pueden ver que cada imagen tiene como su aspecto, sin embargo los títulos en algunos no coinciden muy bien como en este principalmente el de la carta que el blanco es demasiado clarito, es por eso que vamos a cambiar para pasar todos los colores a nuestro widget ahora sí, el container va a tomar el color predominante los textos pueden tomar el color de un título, volvemos a salvar y ahora sí pueden ver que acá el texto es oscuro para un fondo claro y para este que es un fondo bien oscuro lo hace más claro, no me termina de gustar que este lo haya hecho negro, podemos probar qué pasa con el body color, parecería ser muy parecido al title color, bueno se podría seguir jugando pero creo que no vale la pena ya que por lo menos tenemos colores cambiantes dependiendo de qué imagen estamos mostrando. Lo único que nos estaría faltando para tener la parte estática del diseño es agregar esta pequeña sombra que tiene el elemento y para eso podemos agarrar la imagen, envolverla en un container y a ese container agregarle un decoration, que es de tipo Box Decoration y dentro le podemos agregar una o más sombras. Estas sombras son del tipo Box Shadow y tienen diferentes atributos. Lo primero que vamos a definir es el color, que sea negra y ahí ya ven cómo se arma un unos bordes negros y lo otro que tenemos que agregar es el radio para el difuminado y con eso ya se agrega la sombra. Ahora podemos empezar a trabajar entonces en algunos features que van a hacer que esta lista no se vea tan simple. Lo primero que queremos lograr es que las tablas dentro de la lista giren en, en algún sentido a medida que scrolleamos. Para poder hacer eso primero obviamente necesitamos poder escuchar cuando estamos scrolleando es por eso que necesitamos agregar un scroll controller este scroll controller lo tenemos que inicializar en nuestro init state y deberíamos tener un dispose para liberar los recursos este scroll controller entonces lo vamos a usar acá en la vista y de esa manera podemos ahora agregar un listener que nos avise cuando el valor de scroll cambió cuando la lista está al principio de todo y yo empiezo a scrollear hacia arriba, el offset de scroll empieza a cambiar. Por lo tanto, vamos a empezar definiendo que la cantidad que nos movimos hacia arriba va a ser igual al valor de offset que se movió la lista. Y vamos a definir entonces que tenemos una variable de tipo doble que se llama rotation, que empieza en 0, que es la cantidad de algo que se rotó, o sea, la cantidad de rotación. Las unidades de rotación en general están en radianes y no en grados. Eso no es muy importante porque se puede transformar entre una y otra pero vamos a decir que nuestra rotation va a ser igual a la cantidad de unidades que se movió la lista dividido 50. Todos estos números mágicos que yo voy a poner ahora es porque yo ya estuve trabajando en este feature y ya pude determinar cuáles son los mejores coeficientes y la idea no era mostrarle el código todo armado sino mostrarle cómo llegué a ese código pero por ejemplo este 50 llegué a prueba y error. Ahora bien esta rotación no queremos que se vaya al infinito queremos que tenga un, un tope y vamos a definir que si la rotación es mayor a 1, la vamos a dejar en 1. Eso es para que no quede girando todo el tiempo. Este 1 está en radianes, por lo tanto si quisieran saber cuántos grados es habría que hacer la cuenta. No lo tengo en la cabeza, pero tampoco es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Ahora, teniendo este nuevo valor de Rotation, deberíamos llamar a setState. En realidad vamos a poner todo dentro del setState. Así de esa manera, cada vez que scrolleamos, este valor de Rotation va a cambiar. Al cambiar ese valor de Rotation se va a volver a llamar al método build y se va a redibujar toda nuestra lista. Es por eso que si nosotros queremos rotar algo que está dentro de cada elemento vamos a tener que pasarle ese rotation como un parámetro y cada ítem va a tener entonces un valor doble de cuánto debe rotar esa tabla. Si acá hacemos un print de rotation y reiniciamos empiezan todos en cero y a medida que voy moviéndome para arriba vean como el valor de rotation Llega hasta 1 y se queda ahí y después vuelve hacia 0. Ahora lo que queremos hacer es rotar esta imagen que vendría a ser todo este widget. Incluido el center y el container ya que queremos rotarlo junto con su sombra. Lo que vamos a hacer es envolver esto en un widget especial que se llama transform. Que nos permite aplicar una matriz de transformación a este widget. Por ejemplo yo tengo una matriz y la matriz tiene varios inicializadores. Entonces, por ejemplo, si yo le paso la identidad, que es no hacer nada, el widget permanece perfectamente en su lugar. Ahora, si yo le digo que quiero rotarlo, supongamos, no sé, en el eje X, la cantidad de rotation, a medida que yo muevo el widget, vean cómo la tabla se mueve y hace cosas raras dependiendo para dónde me mueva. En este caso, lo que nosotros queremos hacer es definir como si tuviéramos un eje horizontal a lo largo de la tabla y la tabla gira hacia arriba o hacia abajo sobre ese eje, en general ese eje debería ser el X que es el que estamos poniendo ahora pero como estamos dentro de un rotated box y estamos viendo la imagen rotada en realidad lo que queremos hacer es rotar sobre el eje Y si ahora tomamos la lista y empezamos a scrollear despacito hacia arriba pueden ver cómo la imagen se mueve Lo que es medio difícil de ver con este efecto así como está ahora, es si realmente se está moviendo correctamente. Pueden ver que la imagen se está apretando contra abajo y no está rotando exactamente sobre su centro. ¿Sí? No sé si llegan a ver, presten atención a mi mouse. Yo quiero que rote sobre este vértice del semicírculo y cuando yo me voy para abajo... En realidad lo que pasa es como que se está apoyando sobre la parte de abajo. Para cambiar el punto de donde se genera la transformación, tenemos que pasarle el alignment. Y dentro de estos hay uno muy hay una alineación que se llama Fractional Offset. Que ya tiene algunos constructores. Y yo le voy a decir que quiero que sea el centro. Cuando lo salvo y empiezo a mover, vean si sí, que ahora se mueve. Respecto del centro de la tabla dependiendo qué imagen miremos es más fácil o más difícil ver si se está girando bien la de la carta es un poco más obvia si la miran en detalle pero para mejorar ese efecto lo que vamos a hacer es hacer que la sombra se mueva para el lado contrario es decir cuando yo subo que la tabla estaría como girando hacia arriba si la, la sombra debería proyectarse hacia abajo para eso acá podemos poner un offset que sea de 50 unidades por la unidad de rotación y 0 en Y, recuerden que yo me muevo en X porque estoy rotado por este widget después y ahí lo pueden ver cuando yo voy para arriba o para abajo la sombra se mueve en consecuencia dándome un efecto un poco más ameno, estoy notando que en este ítem oscuro al ser siempre la sombra negra no queda muy bien por lo tanto podemos usar el mismo color del texto y de esa manera lograr que el efecto también aparezca en ese elemento y ahora empieza a pasar otra cosa rara es que por ejemplo acá cuando yo voy extendiendo se me va para cualquier lado y no es lo que yo quiero otra cosa que nos está pasando es que si yo avanzo un poquito los ítems se rotan y cuando yo suelto el botón las cosas quedan como yo las dejé y no es el efecto que yo quiero lograr entonces lo que necesito ahora es una manera de detectar cuando el usuario dejó de scrollear. Como estamos en un ambiente puramente reactivo, acá no existe un callback en la list view, en, en las cosas que me da el constructor, una forma de saber cuándo dejó de scrollear. Sin embargo, hay algo que todavía no habíamos visto, y es que los widgets pueden emitir notificaciones. ¿Qué significa esto? Que si yo a este widget lo envuelvo en uno que se llama Notification Listener. Y escucho las notificaciones, las puedo imprimir, cuando reinicio la aplicación pueden ver que ahí tengo una notificación de que se empezó a hacer un scroll de que se actualizó un scroll y cuando lo suelto tengo uno de que hubo un scroll finalizado eso se puede encontrar a veces en la documentación y a veces buscando notification en el mismo widget podemos ver que este widget responde a notificaciones entonces lo que yo voy a querer hacer es preguntar si esta T es scroll notifi en notification y si este es el caso perdón notification le decimos falso para que esto debe retornar true o false dependiendo si atendimos o no la notificación a mí no me interesa atenderla solamente notificarme si termina la notificación lo que vamos a querer es ejecutar una animación que haga que este valor de rotation vuelva a cero para usar una animación vamos a necesitar un animation controller y vamos a necesitar un tick provider para eso usamos el width single tick provider mixing como venimos haciendo en todos los capítulos. Vamos a inicializar nuestro animation controller en nuestro init state y vamos a decirle que tiene una duración de 300 milisegundos. Ahora sí, como nosotros definimos que nuestro rotation va entre 0 y 1 y las animaciones de los animation controllers siempre se mueven entre ese mismo valor nosotros podemos decirle a nuestro animation controller que vaya en reversa desde el valor en el que estaba rotation no uso 1 acá porque si la rotación no había llegado a 1 yo no quiero que, haga, que arranque desde 1 hasta 0 sino que desde el último valor al que había llegado rotation se mueva hasta 0 y esa es la razón por la cual mantuve la rotation en radianes que me permite trabajar un valor de 1 con una rotación suficiente para que sea visible y además me encuadra bien con todo lo que son las animaciones. Para que esto sea visible necesitamos agregar un listener y que este listener lo que haga es un cambio de state cambiando el valor de rotation al valor actual de la animación. Ahora si leo hacia arriba, las tablas giran y cuando yo suelte el mouse, las tablas se acomodan automáticamente. Se mueven con el scroll, se mueven con la animación. Se mueven, se mueven y suelto. Ahora acá está pasando algo raro. Si se fijan, yo tengo la lista, no estoy al principio. Hago clic con el mouse y empiezo a ir para abajo. Y como ven, las tablas giran repentinamente al tope. Eso es porque cuando escuchamos el evento de scroll, estamos usando el offset. Y el offset es el offset total scrolleado de la lista y no es el offset scrolleado durante esta acción de scroll. Es por eso que lo que necesitamos saber es cuando empezamos a scrollear cuál es el punto de partida para poder calcular cuál es la diferencia scrolleada, Para eso nuevamente podemos venir a nuestro on notification y preguntar si notification is scroll start notification. Podemos definir una nueva variable que se llama scroll start up y en esa variable guardar el valor del scroll controller al inicio de la operación de scroll, ahora cuando calculamos la diferencia vamos a decir que nos movimos el offset actual menos el offset en el cual empezamos si reiniciamos y empezamos a scrollar hacia arriba las cosas vienen bien soltamos y se acomoda si bajo nuevamente el mouse y scrolleo hacia arriba nuevamente no tiene ningún problema para acomodarse. Ahora si apretamos y vamos hacia la otra dirección, vemos que las sombras van hacia abajo, pero enseguida empieza a hacer cosas raras de vuelta. Eso es porque cuando scrolleamos en el otro sentido, lo que está pasando es que Rotation es mayor a uno, es menor a 1, por lo tanto también tenemos que atajar ese caso. Salvamos y reiniciamos y ahora sí deberíamos ver nuestra lista que si vamos hacia arriba anda bien y si vamos hacia abajo también anda bien. Pero como podemos ver cuando la soltamos en la otra dirección vuelve automáticamente a cero. Y eso pasa porque cuando hacemos este reverse el from es menos 1 y el from debería ser algo mayor a 0. Por lo tanto acá lo que podemos hacer es tomar el valor absoluto y nuevamente hacia arriba debería andar sin ningún problema hacia abajo empieza bien pero si se fijan con cuidado lo que está pasando es que la sombra pasa inmediatamente arriba y después se acomoda eso porque ahora estamos yendo de 0 a 1 y nos estamos, perdi estamos perdiendo el signo cuando hacemos este value Empezamos, por ejemplo, con menos 1, el controller pasa a menos 0,9, por lo tanto, para mantener el signo, acá podemos obtener el signo del valor actual y multiplicarlo por el valor del controller. Entonces, si rotation era menos 1 y ahora el controller está en 0,9, esto va a quedar en menos 0,9. Y ahora sí, deberíamos tener, si vamos hacia arriba, no hay ningún problema, y si vamos hacia abajo... No hay ningún problema completando la animación de animar el elemento dentro de la lista mientras lo scrolleamos. Como pueden ver, más allá de algún truquito de matemática, es muy simple. Son un scroll controller, un animation controller y un poquito de mania para armar las cosas que rotan y se mueven pero es súper simple son 200 líneas de código todo el ejemplo que queda realmente muy bonito y nos da un look mucho más profesional a nuestra pantalla hay un detalle más que a mí me está molestando mucho que es que ahora nuestro primer elemento tiene una parte blanca arriba y nuestro último elemento también y eso se da porque estamos dentro de un área segura entonces no dibuja la lista en esa parte pero podemos arreglarlo fácilmente lo que vamos a hacer es definir el color de fondo y vamos a decir que empieza en blanco y ese color de fondo lo vamos a usar en nuestro scaffold ahora bien, cuando terminan de cargar nuestros datos es decir, en este momento cuando hacemos el set state, lo que podemos hacer es decir que nuestro color de fondo es el color de fondo del primer elemento de la lista. Cuando lo salvamos, reiniciamos la aplicación porque modificamos el estado. Bien, no pasó nada porque lo puse en el scaffold equivocado. Ahora sí, cuando se dibuja el segundo scaffold, el background cambia de color al mismo color que el primer elemento, haciendo parecer que es parte de lo mismo. Ahora esto tiene un defecto que si yo ahora voy al final y hago un over extend, siempre veo el color del último elemento. Por lo tanto, también me gustaría tener ese color de fondo. Como no puedo tener los dos a la vez lo que sí puedo es hacer un cambio de color en base a la posición del scroll entonces acá lo que podríamos preguntar es que si nuestro scroll offset es mayor a 50 ese 50 es un número suficientemente grande para que no se note el cambio de color y llegue a salir un elemento debería ser el alto del notch que se puede obtener de algún lado, pero no me acuerdo de dónde, así que no me importa ahora. Lo que voy a hacer es decir que mi color de fondo va a ser el color de fondo de mi último elemento. Ahora si el scroll es menos de 50, voy a hacer lo mismo, pero con el primer elemento. Vamos a reiniciar la aplicación. Ahí veo las, el celestito. Voy scrollando Y cuando llego al final y extiendo la lista, vean cómo el color es el azul oscuro y de esa forma yo creo que tenemos completa gran parte de nuestra lista para poder trabajar en las animaciones de transición entre las dos pantallas queda un detalle que se lo voy a dejar de tarea por si quieren experimentar y es que en esta pantalla estaría faltando la navigation bar con esa parte que entre y sale según el scroll seguramente esto se puede hacer fácil con un stack y con el mismo scroll event con el que se mueve la lista poder cambiar la posición del borde, del fondo blanco y subirle y bajando. Hay una cosita medio tramposa que es el cambio de color de los iconos que si vale la pena los vamos a agregar en el capítulo que viene ya que no quiero extender mucho este. Bueno gente eso va a ser todo por hoy espero que les haya gustado este efecto realmente queda muy bonito y le da un toque más profesional a la lista, sobre todo para una aplicación así que se supone que es visualmente atractiva, no es para usarlo en cualquier aplicación, y un, tal vez una aplicación que tenga una lista demasiado grande sea un overhead demasiado, demasiado malo para el, el uso de la aplicación en sí, pero para alguna aplicación más de, una, de un demo o de como en este caso de una aplicación que tiene que ser cool, tiene que ser moderna, tiene que ser dinámica, es una buena adición. Espero que les haya gustado. Déjenme su opinión en los comentarios. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita para enterarse cuando sale el próximo video y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.